¿Ya, doctor? Ya, Debe a ver más. Ya, a ver, eh, bueno, eh, este ha sido una exposición bien rápida, como dicen, han, han sido como el de la, dermatólogo directo de grano. A ver, muy bien, voy a hacer dos preguntas. Primero, el artículo 32 de la Constitución dicen que puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Ya, ese es mi... Ahora, la pregunta es, este... ¿Cuál es el.? Si supuestamente el artículo 206 nos da una serie de burocracias para, ¿no? Modificar las reformas, ¿cuál es la diferencia entre el 32 y el 206? Esa es una. Y la segunda, dicen que. mencionaron que en el mundo no existe una constitución perfecta. Entonces yo les pregunto, si bien es cierto, eh, una de las constituciones que ha sido reconocida en la historia por su, tal vez, perfección, es la de, la de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta, ¿por qué la Constitución de los Estados Unidos no se modifica? Esa dos es preguntas, doctor. Gracias. A ver. Esperamos las respuestas. Doctor, con la, doctor. la referente primera pregunta sobre el artículo 32 y los 106 sobre el referéndum. Bueno, en, no hay contraposición ahí porque el, en el artículo 206 cuando nos habla de la reforma constitucional, nos dice pues que eh, el, debe ser aprobada por el Congreso y ratificada mediante referéndum. O sea, el referéndum, si hay, si hay participación en el referéndum ahí. Y obviamente que, eh, continuando con el artículo que puede emitirse el referéndum. Cuando el acuerdo del Congreso se obtenga en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable a los dos tercios, superior a los dos tercios, o sea, más de 87 congresistas. Eh, bueno, y la, la otra pregunta: eh, ¿a qué se refería a la otra pregunta? Disculpe. De la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué no se puede modificar? En todas, las, todas las, Ahora, todas las, constitu las constituciones eh, eh, este, son modificables, son cambiantes, este, no son estáticas, porque se adecuan a la realidad de, de, de un Estado. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que, eh, tanto en Estados Unidos como en otros países, este, por ejemplo, Singapur también, la constitución sigue desde el año 63, en, en Suiza desde el año 90, 99, en Australia desde el año... 1900, o sea, la, la constitución no se ha cambiado porque el, los estados funcionan en un estado de derecho respetando la constitución. Acá en, en el Perú se quiere cambiar porque, bueno, a veces eh, por, por demagogia o por, por afanes políticos, pero el, esa es la, la, la situación a nivel mundial con respecto a la, a la constitución. Doctor, también eh, para, la, para la segunda pregunta, ¿por qué no se modifica en la constitución ¿no? eh, de los Estados Unidos? También por, no se modifica porque es flexible, se hace por enmienda, entonces es por ello que no se puede modificar. Ahora, en la pregunta número uno también puedo aportar: eh, no hay una contraposición, como dice el compañero porque son artículos ¿no? que se refieren a temas relacionados, sí, pero el artículo 32 se refiere exclusivamente a la reforma total o parcial. Ahora, el artículo 206 se refiere al procedimiento, ¿no? Toda reforma debe ser aprobada por el Congreso de Años. Uno está estableciendo cuál es el procedimiento. Entonces, no habría una contraposición. Okay. La compañera ya lo mencionó claramente, de que en el caso no se contradice la, la Constitución, puesto que en el, en el, en el artículo este, 206 habla sobre los procedimientos para la reforma constitucional. Pero sin embargo, este ya lo ha leído también el compañero, y se complementa también lo que habla acerca del referéndum en, en el artículo 32 de la Constitución Política del año 93. Y lo referente a lo que es, es la Constitución de los Estados Unidos, hay que tener en cuenta que sí no se ha cambiado la Constitución de los Estados Unidos, pero también ha habido un mon montón de enmiendas. Más o menos estamos hablando de, de, de 20, 27, 27 a 28 este, eh, eh, este, reformas o en caso, enmiendas que ha habido este para poder este, sujetarse a las realidades o al contexto... Eh, Ambiente. La Constitución, en realidad, este, yo soy personalmente, este, eh, pienso que la Constitución no puede estar cambiándose en cada momento, puesto que tiene el, la esencia, la esencia este, constitucional, en este caso, de los derechos humanos, todo lo que concierne al, al, a los derechos humanos y también otros aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta para la Constitución. Eh, la, eh, la tutela jurisdiccional, como también todo lo que se refiere al Estado de Derecho. Pero, sin embargo, hay aspectos importantes que sí puede haber algunas modificatorias, puesto que los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces, por eso, eso es más que quería mencionarle, doctor. Muchas gracias. Gracias, Quispe. A ver, Muñoz, se dice. Eh, compañero, mi pregunta es, este ¿cuál es el, el objetivo... De, de hacer una reforma constitucional. A ver, Cuba Escalante. El, el objetivo principal, doctor, este en la reforma, para poder aclarar un poquito, voy a tratar de dos tipos, no tenemos parcial y total, no. Cuando nosotros nos referimos a lo parcial, sí, eh, claro, se puede modificar los principios o presupuestos básicos de la organización política, podría ser en lo económico, en lo social y en lo político, ¿no? Pero cuando vemos parcial, eh, lo podemos modificar cualquier tipo de contexto de la constitución, menos el, el núcleo fundamental, ¿no? Porque nosotros no oh, podemos cambiar eh, la, los artículos, ¿no? No podemos romper. Esta, esta carta magna ¿no? que está legalmente puesto, como menciona mi compañero, no podemos cambiar de cualquier momento, así, ¿no? sino tiene que haber personales eh, capaces ¿no? de interpretar eh, algunas leyes para modificar. Gracias, doctor. Sí, y bueno, complementando, doctor, el, la, la respuesta de la compañera y a la pregunta del compañero, el objetivo de, de hacer reformas básicamente es porque las realidades de, de, una, de un Estado son, a veces cambian, entonces hay que actualizar también la carta magna. Eh, por ejemplo, cuando se cambió el, el, este, el, el, el jurado, este, de los, de los que, que. ¿El Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, eh, el Consejo Nacional de la Magistratura al, ahora al. al Junta, a Junta Nacional de General, Justicia. Entonces, eh, hubo ese esa, ese fan de cambiarlo porque eh, parece que estaba ya un tanto desfasado el, el, el, este el Consejo Nacional, ¿no? Entonces. Y por eso es que se hace, se hace reforma si se quiere, quiere este, instituir unos nuevos, nuevos este, artículos en, en base a una realidad que se está viviendo. Eh, en, este, en los cuatro, cuatro modificatorias que hubo, que habló el compañero que estuvo exponiendo, eh, también, por ejemplo, el, el, la ciudad de, de la población indicaba que que ese Congreso no es tan bien visto por la población y, y, y los, congresos, los congresistas podían reelegirse y estar 15, 20 años en el Congreso y no, y no se veía que eran productivos. Entonces se cambió un artículo de la, de la, de la, de la Constitución para que no haya reelección de, de congresistas. ¿no? Entonces eh, Básicamente es por eso que, que se dan los, los cambios, de Ok, a ver, Severo. No, este, una observación lo que dijo la compañera, este, estaba diciendo antes que la constitución rígida, flexible, disculpe, es, es el, tiene la constitución de Estados Unidos que, que, que, no se puede cambiar, no, es la constitución rígida. Gracias profesor, esto. Eh, Por eso una pregunta quiero hacer los compañeros. A ver, este, eh, hablando de esa constitución rígida, nuestra constitución, qué, ¿qué cosa es? ¿Rígida? ¿Flexible? ¿Qué cosa es nuestra constitución? Es flexible, doctor. Flexible. Porque bueno, claro. se puede hacer modificaciones. Claro, en la, en la rígida eh, no se puede hacer, ¿no? Porque en un... Eh, eh, este, en el sistema jurídico que nosotros contamos, con un, en, que, o sea, en el sistema jurídico que cuenta con una constitución rígida, ¿no? ninguna ley o norma con rango de ley tiene la capacidad para reformar, modificar o enmendar parte alguna de la constitución. Esta es a una conclusión que, yo, que llegaron el Tribunal, el Tribunal Constitucional en el expediente. 00014-2002, acción de inconstitucionalidad del 21 de enero del 2002. Eso fue a lo que llegó el Tribunal, Constituc el Tribunal Constitucional con relación a la rigidez constitucional. Continúa. Claro, debemos entender también que hay un principio normativo que dice que las leyes no son perfectas, son perfeccionables. Como decían los compañeros que están exponiendo, que de alguna manera la sociedad es cambiante, no podemos tener una constitución de por vida. Mi pregunta para los compañeros es sobre la supremacía constitucional, ya que lo mencionaron y es parte del tema. Que, no, que nos explique un poco sobre la supremacía constitucional y por qué los tratados internacionales están a la par con la constitución. Gracias. A ver. Por, por la sala de supremacía constitucional se refiere pues que la, la constitución está por encima de todas la, las, las normas, está por encima de todas las la, la leyes, es la como se dice la, la ley de leyes. Por eso se habla de una supremacía constitucional. Claro. A ver, Marc. ¿Qué dices supremacía porque también, doctor, es, eh, es la norma que está pues por, por sobre todo, ¿no? Eh, porque prevalece, pero sobre todo la norma legal. Que es una ley, prefiero decir, ley de leyes, ¿no? Como se podría decir. Conforme. A ver, Marc. Usamos. Eh, buenas noches, doctor, compañeros. Eh, doctores. Eh, viendo el caso de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos también ha sido cambiada. Eh, justamente la Constitución de Estados Unidos son las constituciones, o bueno, como muchas, que sufren mutaciones en el tiempo. Esto se basa en la premisa en que las constituciones están basadas en ¿En qué? En que deben amoldarse a su sociedad, ¿no? Es como cuando uno se compra un vestido o un, un pantalón, ¿no? El pantalón debe darte a ti, ¿no? No no lo contrario. Entonces las constituciones por eso sufren esas mutaciones constantes. En el caso de Estados Unidos, pues quizás este las, eh, los cambios que han tenido se basan en sus enmiendas que van teniendo en el tiempo. Bueno, en el caso de nosotros lo manejamos de otra manera, ¿no? Salvo algunas constituciones rígidas, como han mencionado, ¿no? Que podría ser como el caso de la venezolana, ¿no? La cubana, ¿no? Que son constituciones muy rígidas y que no han tenido variaciones en el tiempo. Pero después todas las constituciones siempre son, este, están en constante mutación, de acuerdo al cambio social. Las, las constituciones por lo final se deben al pueblo, ¿no? No en viceversa. Por eso es una carta magna es un aporte, doctor? Okay. Doctor, también este es importante mencionar que eh, si nosotros observamos las constituciones y lo comparamos con las constituciones de diferentes países del mundo, eh, en realidad tienen casi los mismos contenidos eh, acerca de los derechos fundamentales de las personas, acerca de la democracia. Eh, este, entonces, mira, yo yo considero como vuelvo a reiterar de que la constitución eh, hablar de un cambio total de constitución eh, no no no no lo veo muy bien puesto que de alguna manera este, se redacta lo mismo y se cambia una pequeña parte no que tranquilamente nosotros lo podemos hacer como lo está haciendo Estados Unidos y otros países del mundo eh, le hacen unas enmiendas de acuerdo al contexto o a la realidad a este mundo cambiante entonces de alguna manera este, se puede realizar, hay mecanismos para poder este, realizarlo en la Constitución y pienso que es la mejor manera de poder hacer, eh, ver una estabilidad jurídica también en el caso del Perú y este, en los países también. Y sobre todo también este, si nosotros pensamos a cambiar en cada momento, porque el Perú ha tenido muchas constituciones, nuevas constituciones, entonces eso ha generado de alguna manera un problema eh, si lo analizamos pues en la historia, ¿no? Muchas gracias. No. Eh, doctor, le puedo agregar sobre sí. el tema también. Debemos saber también que las constituciones no son, o sea, no son perfectas, ¿no? Aunque tenga la vocación de permanencia, tampoco son eternas. Cambios, ¿no? Podemos ponerlo, por ejemplo, en la en sociedad político, las culturas de la sociedad que exigen en las normas que están en la constitución, pero nosotros debemos ver este cambio, debe ser adecuado a aquellos que, o sea, en sí hablamos entre el divorcio entre la norma y la realidad, sería doctor. Gracias. Ya. A ver, Omar Navarro. Doctor. Doctor, buenas noches. Querés hacer una pregunta al grupo Nacionales sobre derechos humanos. ¿Cuál está primero, la Constitución o los tratados? Y si es sí o si es no, y por qué. Esa sería mi pregunta, doctor. A ver, ¿quién responde? Disculpa la pregunta, ¿cómo era? Disculpa que no te escuché bien. Eh, sobre los tratados internacionales, sobre derechos humanos, ¿cuál, prima, cuál está primero? ¿La constitución, nuestra constitución o, o los tratados internacionales? Y es, si es sí o es no, ¿por qué no? Bueno, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista yo creo que va a la par, ¿no? Porque tanto... ¿Tanto la Constitución como un tratado internacional va a la par, al mismo rango? Yo creo que sí. Porque tanto un tratado internacional, si te refieres a derechos humanos o los derechos fundamentales de la persona en nuestra Constitución, también nos abarca en, en el artículo 2, ¿no? como derechos fundamentales de la persona. Yo creo que es, va a la par. Desde mi punto de vista, creo que sí. Doctor, ¿y puedo eh, responder ¿Sí? la pregunta, doctor? Eh, yo creo que el, la, la, como nos hablamos de la supremacía de la constitucional y hablamos de, de nuestra Carta Magna, eh, es, es, es el, el, el documento que, que si, si queremos hablar de un Estado de Derecho que, que rige un, un Estado, y, y cuando hablamos de Estados internacionales, la norma nos dice que... El, el, los tratados, incluso en la Constitución, y dicen que deben ser aprobados por el Congreso. Y el Congreso no va a aprobar un tratado si es que el, este, está por encima de la Constitución. Entonces, eh, en, en base a ello, yo creo que el, el, en la jerarquía de las normas, la Constitución está primero, después siguen los tratados y las leyes. E incluso, eh, si también dice el, el la norma que si el, hay conflicto entre tratado y ley, prevalece el tratado. Pero el, si hay conflicto entre tratado y, y, y constitución, simplemente el Congreso no aprueba el tratado. Esa es mi opinión, doctor. Claro, porque todo el, tratado doctor, tiene, que doctor, por tiene que ser aprobado por el Congreso. Uh -huh. Sí, doctor. Este, sí, yo también este, soy un miembro del grupo y quisiera responder, ¿no? En realidad, cuando nosotros, es el principio el teórico ¿no? de derecho constitucional, siempre uh, se habla pues de la supremacía de la Constitución. La Constitución en realidad es este lo que eh, de, de, de, del, del Estado peruano, es el, la cúspide, pero sin embargo hay que tener en cuenta que la Constitución eh, de acuerdo a lo que ha redactado también este el, hace los tratados correspondientes. Hay una un procedimiento para realizarlo. Y los procedimientos, este tenemos poderes, este, en este caso el Congreso, que de alguna manera hace posible que este ese tratado tenga validez o, o lo pone en la Constitución, y de acuerdo a, la, a, a, a lo que lo aprueban, con los diferentes tratados, tanto de derechos humanos como también otro tipo de tratados, como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que tiene el rango constitucional. Si no hubiera, este si no estaríamos hablando de que de que vale más el tratado internacional o los fueros internacionales de ninguna manera no estamos hablando de un estado soberano en el cual nosotros de acuerdo a los Perú pero sin embargo si alguien puede decir que no somos tan soberano, es porque nosotros con nuestros poderes de Congreso este, hemos ido este, haciendo más tratados y tratados en donde seguramente algunos son muy buenos y otros que de alguna manera también discutibles, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, es, la respuesta es que la constitución política del Perú está primero sobre eh, diferentes foros internacionales y los tratados tampoco también internacionales, ¿no? Muchas gracias. Okay. Eso de los tratados está en el en, en el artículo 55 de la Constitución. Ahí podemos leer eh, todo lo que con, en, con lo concerniente a los tratados. No también eh, sobre los tratados ahí también de que hay, es el, dice el cumplimiento obligatorio por el Estado. Ya. 55 dijo, doctor. Si el Estado está, ha firmado tratados, tiene que cumplirlo, simplemente. Entonces ahí se dejaría de lado ya la constitución, ¿no? Porque más le daría paso, creo yo, a, a los tratados que ha firmado. Por encima están los tratados de derechos humanos internacionales que lo manejan todos los países asociados. Está como norma principal antes de la Constitución, es más, la Constitución plasma este, ese tratado en su misma Constitución. Justamente por eso que cuando uno viaja a cualquier sitio uno está, tiene los mismos derechos que el mismo ciudadano de, del país. ¿no? O sea, por eso que nosotros también a los venezolanos no podemos tratarlos mal, porque esos tratados se manejan a nivel internacional, tienen igual incluso más fuerza que la misma que el mismo que la misma Constitución, ¿no? Lo que es derechos humanos, ¿no? otros tratados de comercio son diferentes, ¿no? Pero derechos humanos sí se es, es, es, es primera norma, es como la norma más elevada dentro de la pirámide, ¿no? okay. A ver quién más. Doctor, una última pregunta grupo. A ver. Ya doctor, a ver, miren. A ver muchachos, eh, he sido un poquito este, flexible y soy con mis preguntas. ¿no? Quiero hacerle una pregunta para ver si, si han, han, han, is, han estudiado la historia de las constitución. Muy bien, se sabe que nuestra constitución tiene tres influencias. La primera es la influencia inglesa y a su vez eh, esta influencia, pues hace, eh, podríamos así decirlo, ¿no? que norma la separación de poderes y, ¿no? y las leyes orgánicas de CAES esa es la cómo se llama la influencia la influencia americana que no también eh, especifica que tenga que ser una constitución fácil de leer no perdón fácil de interpretar entre otras cosas entendible y a su vez también no el cambio y las reformas ellos lo hacían por las enmiendas y nosotros ahora hay una hay hay otra influencia la influencia francesa podrían este digamos decirme ya que les dije las dos cuáles cuál es, miren, cuál es la, la influencia francesa que tuve, si ya les comenté las dos. Ahora, mi última pregunta. Se sabe que la Constitución está por abajo de los tratados supranacionales. El artículo 55, como lo mencionó el doctor, no habla sobre ese tema, y la disposición final, cuarta y transitoria de la Constitución. Ahora, mi pregunta. Si en antes un compañero mencionó que sí, entonces, yo digo, si supuestamente en nuestra Constitución la pena de muerte se le da por terrorismo y traición a la patria, ¿por qué no se aplica? Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas preguntas, ¿Eh? Pedro. Llamarías ya. Larga tu pregunta, amigo. Esa es cortita. ¿Cómo será la larga? La próxima semana de la tarde. A ver, contesten. Se para a ver. ¿Cómo que para maestría, compañeros? Esto yo lo llevé en derecho constitucional en Telesub. Hemos venido a la misma escuela. Respondan la próxima semana, compañeros. A ver, este, estimados compañeros, eh, bueno, no le he escuchado la totalidad por lo que está fallando este, este el internet pero la última parte la he escuchado no más o menos cuando mencionó de que por qué razón no se aplica la pena de muerte en el caso del Perú eh, si todo bueno hay que entender de que en nosotros este y eso de repente es discutible lo que algunos este compañeros mencionan no claro o sea si hablamos de los este de los derechos humanos a nivel supranacional, que de alguna manera también está en nuestra constitución política. Este, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que nosotros este, pertenecemos a una, a una corte internacional, de la, este, en este caso la corte de San José, ¿no? Y de la Haya también. En este caso la corte de San José, y por lo tanto este, allí eh, algunos países, muchos países pertenecen, y por lo tanto, este, ahí está, hay principios ¿no? que de alguna manera este, rigen en el caso del Perú. Por ejemplo, este, eh, en, a, a, eh, yo soy de Ayacucho, en este caso ha habido un montón de, de una violencia social en, en mi región, pero sin embargo, este, este, si no hubiera pertenecido, o sea, no hemos retomado el... Eh, sucedieron muchos casos este, de violación de derechos humanos aquí. Y supongo también al resto del país. Pero sin embargo, este, el Perú volvió a la corte de San José. Por lo tanto, ahí hubo la posibilidad de hacer pues justicia Exacto. con diferentes excesos que ha habido. Por lo tanto, esas, esas personas, este, bueno, ese fuero nos ha apoyado. Eh, el Perú pertenece y por lo tanto, si nosotros queremos aplicar la pena de muerte, en este caso, tendríamos que renunciar. Por eso justamente yo decía, ¿no? O sea, en eh, este, eh, la, la Corte de San José tendremos que renunciar, eh, el Estado Peruano tendrá que renunciar y renunciar todo, todo tipo de beneficios que también recibe de, de parte de, de, ese, de esa eh, institución eh, sobre los derechos humanos, ¿no? Eso es con relacionado a lo que dijo la última parte, pero no no he escuchado la, la primera pregunta, ¿no? no sé si se pueden repetir. ¿Cuál es la... Es la... Eh... Y... Y...